Un estado donde tú veas, tú veas y seas consciente de que evidentemente se está trabajando por y para ti con mejores carreteras, con mejores infraestructuras, en fin. Eh, Johnny Morales, ahora sí lo tenemos al viceministro de Política Tributaria. ¿Qué tal Johnny? Buenas tardes. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a través del programa de nuestros radio oyentes de radioterapia Un gusto tenerla acá. acá. Johnny, ¿qué significa todo esto de las plataformas de transmisión? Que suena, que suena muy complejo y en realidad muy sencillo, ¿verdad? <risa> sí, es, no es un tema complejo por la modernidad, el cambio, el cambio permanente, la, el avance tecnológico que estamos teniendo a nivel mundial, eso hace que también nosotros vayamos adaptándonos, no solamente en un escenario actual, sino también vayamos viendo las predicciones que van en el, en el avance del tema tecnológico. Mm -hmm. Claro. Mm, ahora, explicarlo por la radio, yo, yo sé que le voy a poner un, en, en un aprieto, ¿cómo podemos explicar esto de las plataformas de transmisión, esta actualización tecnológica de impuestos nacionales a, a la gente, para que lo pueda ver a través de la radio? Yo sé que suena difícil, pero vamos a tratar de que sea lo más didáctico posible. No, bueno, yo te agradezco, Juan Ramón. Yo quería eh, yo, la llamada, eh, la, la, la entrevista yo la quiero suscribir a un tema muy importante que claro. salga mucho, mucha tela. Eh, primero, las, de manera muy intencionada, mal intencionada, eh, yo digo, uh -huh. eh, claramente política, de querer malinterpretar un decreto supremo. Nosotros ya. como gobierno sacamos el pasado 28 de diciembre un decreto supremo 4850. Es un decreto supremo que reglamenta el tema de la transición de la tributación de los profesionales independientes, abogados, comunicadores, contadores, médicos, uh -huh. estamos trasladándola, estamos migrando a su régimen tributario de que hasta el año pasado lo hacían en el, bajo el concepto de impuesto a las utilidades de las empresas, nos sí. pues estamos migrando a estos contribuyentes a que a partir de enero de este año tributen dentro del régimen complementario al IVA. ¿no? Es decir, ya a partir del 1 de enero del de 2023, todos todas aquellas profesionales que desempeñan sus funciones bajo la figura de eh, independiente, y, y te vuelvo a reiterar, dentistas, médicos, etcétera. Sí. Uno cuando ve en la calle, vaya, y ahí tienen varios consultorios, dentistas, hay abogados, hay, hay contadores. Uh -huh. Y una serie de, de arquitectos, ingenieros que desempeñan su, su, su, su actividad de manera independiente, a partir de este primero de enero ya van a tributar en el marco del CIVA. ¿Esto uh -huh. qué beneficios trae, querido Juan Ramón? Eh, Juan uh -huh. Ramón? trae. Estas personas, hasta el año pasado, para poder descargar eh, eh, eh, su carga tributaria, no podían presentar como descargo las facturitas de los supermercados, no podían presentar como descargos el pago de las pensiones de sus hijos que están en la universidad o en el colegio, o cualquier gasto que hayan asumido como profesionales independientes, pero que no estén asociados a la actividad. Por ejemplo, un médico un dentista no podía presentar como descargo la factura del supermercado del fin de semana que hizo con la familia, porque esa, esa compra o ese gasto no estaba asociado a la actividad de dentista, entonces solamente se le permitía de que se descargue eh, aquella, digamos, compra de amalgamas, algún instrumento médico o instrumentos quirúrgicos que no estaba asociado a la actividad de, de, de, nuestro, de nuestro profesional dentista. Uh -huh. A partir de este enero del 2023, querido Juan Ramón, sí. estas, estos contribuyentes, estos profesionales independientes, ya van a poder descargar todas las facturas de compra que tienen como una persona natural. No van a poder descargar y poder eh, hacer eh, acreditar un, mayor, un, un, un crédito fiscal para que ellos puedan eh, luego poder... Eh, eh, pagar un monto menor al Estado porque el Estado está reconociendo una compra que antes no, no, no era reconocida porque no estaba asociada a una actividad. Ahora, yo... El sí, sí, sí, adelante Johnny, no sí, sí. simplemente un, un apunte, yo al inicio de, de la entrevista decía, decía que se está ampliando el universo de contribuyentes, lo cual ayuda al crecimiento de al fortalecimiento financiero del Estado y por supuesto todo esto redunda en un desarrollo en el desarrollo general del país pero claro hay matices y hay opiniones encontradas verdad y esto es importante Exacto, aclararlo es que, Johnny es importante aclararlo claro claro y este decreto llegó primero a lugar a a, a a a versiones a interpretaciones mal Mal, malas interpretaciones, Entiendo. yo diría interpretaciones estrictamente políticas por una, por una parte de algunos diputados de, de, de un diputado de Comunidad ciudadana y de analistas que están asociados a, a, a, a, a, la, a, a este tipo de, de, de partidos Entiendo. políticos que están queriendo desinformar y cre, crear su sobra en la población. Uh -huh. Señalando, primer momento, el gobierno, a partir de este decreto, pretende cobrar el tema de los servicios de, eh, los de, de Spotify... Claro, de las plataformas, de... sí, sí, exacto. Sí, sí. ¿No? Y no. eso es totalmente falso. Yo había eh, eh, Mi persona, eh, como como autoridad del tema tributario, eh, tuvo que salir en ese momento a desmentir. Y, y para aclarar esto, porque esto se lo hacía días previos a la convocatoria de, la, de los cabildos que se querían hacer los en, uh -huh. de la anterior martes, uh -huh. entonces había una intención política. Sin embargo, también se están sumando eh, falsas eh, afirmaciones de parte de pseudo analistas que, por ejemplo, lo eh, estaban haciendo en busca a visitar el día de hoy uno de ellos sí. y señalaba que el gobierno pretende... Ahora, crear, eh, no, creó un impuesto, un nuevo, hay una creación de un nuevo impuesto que graba el tema de las ventas de casas y terrenos y nuevamente asocia a este decreto supremo 4850. Primer elemento, ¿no? O sea, este decreto se circunscribe a trasladar a todos aquellos contribuyentes que antes tributaban, profesionales independientes que antes tributaban. Bajo el concepto de impuesto a las utilidades de las empresas, uh -huh. y a partir de esta gestión 2023 van a tributar en el IVA, ¿no? Como, una, como un profesional dependiente. Nosotros, que somos dependientes, tú que eres dependiente de algunos de algunas, eh, uh -huh. de medios de comunicación, sí. presentas sus descargos de facturitas mensualmente. Ahora, los profesionales independientes también van a poder presentar sus facturitas de todo tipo de gasto que tengan para poder aminorar eh, eh, el, el pago del IVA claro. correspondiente de, de, de su ingreso. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que yo me refiero, querido Juan Ramón? Quiero sí. referirme a la noticia que salió el núcleo digital el día de hoy, de parte de un analista, que señalaba que el gobierno ha creado un nuevo impuesto, ¿no? que daba las la venta de eh, bienes inmuebles. O sea, fíjate... ...que el gobierno esté creando ese tema de, de impuestos... ...totalmente falso... ...estamos... Eh, ...mi llamada responde a esa necesidad... ...de aclarar Muy este justo. tema... ...porque eso no corresponde... ...esto yo vuelvo a reiterar... ...lo que pretenden estas personas... ...estos pseudoanalistas y eh, eh, políticos... ...es crear zozobra en la población... ...crear incertidumbre... ...y cre querer... ...poner en, en la cabeza de nuestra, de nuestra población... Eh, mentiras, eh, esas falsedades a partir de las cuales quieren crear que haya una suerte de incertidumbre, de miedo, rechazo al Gobierno. El Gobierno Nacional está trabajando, para eh, eh, trabajando de manera eh, incansable, para llevar adelante una política macroeconómica con crecimiento uh -huh. una política macroeconómica con estabilidad de precios, una política macroeconómica que no solamente resuelva los problemas económicos, sino también que coadyuve en el tema de resolver los problemas sociales en nuestra, en nuestra sociedad es como es bajar, bajar más el nivel de pobreza y sacar a... y sobre todo de la... desarrollo este y sobre todo desarrollo Johnny, que de eso se trata ¿eh? <ríe> uno, uno, ah, un... sí. a ver no todo el mundo eh, a, a, no todo el mundo le hace ilusión pagar impuestos pues precisamente no, ilusión no hace. Pero uno tiene que ser consciente de que naturalmente hay que contribuir al Estado. Si somos del concepto de que el Estado somos todos, que es una integralidad, entonces me imagino que habrá que pagar algún tipo de impuesto, aunque seas independiente. Bueno, en fin, ahí está la norma, una norma para el debate, una norma para el análisis y por supuesto también para la aclaración. Viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, un abrazo. Gracias Juan Ramón, eh, sí, eh, eh, que, que, eh, que, que ya está en, en aplicación, sí. ahorita no tenemos ninguna, tenemos reuniones con muchos gremios, yeah. ellos están satisfechos con la norma y ellos quieren aprovechar el tema de seguir avanzando en ese tema, como tú decías, avanzar como país, avanzar como Estado, en una sociedad más justa, más equitativa. Sí, ¿no? sí. Entonces, Solamente pedirle a estos analistas, a estos políticos, que, que, que les pido que eh, es necesario que ellos puedan hacer un análisis más profundo, una lectura más profunda y les invito a hacer también una comprensión más precisa de lo que el gobierno viene haciendo y que de ¿no? Bueno, aquí están en su derecho a opinar eso sin duda sí. ninguna no lo que tienen es que en muchos casos pues tal vez recabar información mucho más precisa para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo e intensivo de de esta no solamente de esta norma sino también de las políticas macro y microeconómicas del gobierno un abrazo Johnny hasta pronto por favor, un abrazo y muchas felicidades. Ah, caramba, muy amable, gracias. Eh, 36 minutos.